curiosidad de los Game Over en mods de Friday Night Funky. Parte 1. En el mod de versus Mario.exe, cuando pierdes en el nivel de Wario llamada Aparición, en español como Aparición. Cuando pierdes, nos aparece un texto en japonés y dice como, Nintendo no permite productos sin licencia o pirateados. Retire el cartucho y comuníquese con el soporte técnico. Game Over. Como si estuviéramos jugando un juego pirateado. Mmm. Um.